la posibilidad de dar a conocer a través del medio cuáles han sido las cifras que hemos obtenido pues en la, al cierre de la gestión 2021 y también ya en estos seis meses que ya estamos del 2022 importante hacer conocer cuál era la situación que hemos encontrado en el 2020 no hemos visto un decrecimiento de la del pib del 8.7 por ciento y ya al cierre de la gestión del 2021 hemos podido mostrar cifras positivas, un crecimiento positivo del 6.1%, uno de los más altos que se han registrado a nivel de América Latina. Hay que destacar que quienes los sectores que han permitido este crecimiento han sido el sector de la minería, el transporte y almacenamiento, lo que es el sector de la construcción, electricidad, eh, gas y agua, comercio, la industria manufacturera y los hidrocarburos son los que tienen mayor incidencia en este crecimiento que hemos podido obtener al cierre de la gestión 2021. Es importante señalar que ha tenido una incidencia bastante importante en lo que ha sido la demanda interna y las exportaciones dentro de este número positivo de crecimiento del 6.1%, Viendo que la demanda interna pues, ha tenido un crecimiento del 6.7%, y lo importante aquí también de destacar es que se ha podido dar la posibilidad de que nuevas empresas se inscriban en lo que son las actividades económicas a nivel del país. Recordemos que habíamos presentado una caída del 19% entre el 2021 y el 2020, el tema de la inscripción de empresas, o sea, quiere decir que un 19% de, empresa, 19 de empresas se habían cerrado, y ya en 2021 teníamos nuevas empresas y este, este, esta cifra, este crecimiento alcanzaba al 37%. Durante la presente gestión también se sigue manteniendo este crecimiento, y si hacemos una comparación del número de empresas inscritas nuevas a marzo del 2022 con relación a marzo del 2021, tenemos un crecimiento del 11%. Y con relación a esto, también se ve cifras importantes y, y pues eh, crecimientos en el tema del valor de ventas de servicios que han sido facturados, por ejemplo, en restaurantes. ¿Y por qué es importante esta variable? Porque nos muestra que la gente pues ya tiene recursos que le permite salir fuera de su hogar a consumir a los restaurantes, o sea, ya la gente siente en sus bolsillos esta mejora y puede ir y salir afuera a consumir. Habíamos visto, obviamente, que en 2019 al 20 ha habido una caída del 48%, esto ya se había recuperado el 31%, el 31 entre 2021 y 2020, y lo importante es que esta recuperación si vemos la cifra de abril 2022 con relación a abril 2020, sigue presentando este crecimiento positivo, alcanzando al 20%. Esto también se lo ve en lo que ha sido la facturación de hoteles y transporte aéreo, es decir, la gente ya está viajando, la gente ya está yendo a otros lugares para poder reactivar también con esto el tema de la actividad turística y en eso vemos que en el tema de hoteles frente a una caída del 54% ya se ve una recuperación, la gestión pasada del 34% y en esta gestión comparando abril 2022 con abril 2021, vemos un crecimiento mayor, inclusive estamos hablando de un 39% en el caso de los eh, del transporte aéreo Vemos que ha habido una caída del 61% entre 2019 y 2020. En 2021 logramos ya presentar un crecimiento importante del 54%. Comparando abril de esa gestión con abril de la gestión pasada, vemos un crecimiento del 107%. Por tanto, pues, cifras importantes. Ahora, ¿Qué es lo importante de destacar de estas cifras? Es que además tenemos una inflación acumulada del 0.8%, la más baja de Latinoamérica. Mientras en el resto de los países está viviendo y a nivel mundial ya un fenómeno de estanflación, es decir, que está la inflación por niveles altos y hay un estancamiento del crecimiento de la economía e inclusive ya un decrecimiento, en Bolivia estamos presentando una inflación baja con un crecimiento bastante importante. Y esas cifras y estas que les yo señalo están siendo reconocidas por revistas, estudios internacionales que nos colocan como el primer país, en este caso es de Economist, por ejemplo, en uno de los de, como un país, el primer país que va a poder enfrentar, lo que son los efectos de la guerra entre Uca Ucrania y Rusia. A esto es importante destacar también la mejora y la recuperación que hemos tenido en nuestras exportaciones. Ya la gestión pasada mostrábamos un crecimiento del 59% frente a una caída que se había visto del 21%, pues, que decían que era por el tema del COVID, que eso les había pasado a todos los países, ¿no es verdad?, sin embargo, ya en esta gestión, pues, seguimos presentando este crecimiento y vemos un crecimiento del 34% entre abril del 2022 y abril del 2021. Algo importantísimo que tampoco se había dado ni siquiera antes del COVID es el tema del saldo comercial. En el saldo comercial ya son ya en la gestión 2021 presentábamos un saldo positivo frente a un saldo negativo que se veía en el 2019 y este saldo comercial positivo se lo sigue manteniendo en esta gestión con un incremento del 33%. Hemos tenido importaciones, sí, efectivamente hay un crecimiento de las importaciones del 33%, pero lo que aquí hay que destacar es que no estamos hablando de importaciones de bienes de consumo. Estamos hablando que el incremento que se ha dado es en la importación de materias primas y productos internos y bienes de capital, y eso a qué favorece al crecimiento de la actividad productiva dentro de nuestro país. Toda esta situación, además de mejora, se nos refleja y que eso también no es solamente a nivel macroeconómico sino también microeconómico, ¿cómo se lo ve? en el hecho de que los ahorros de público sean incrementados, es decir, las personas ya tienen pues un remanente entre lo que generan ingresos y lo que gastan que les permite ahorrar. Y el ahorro en el sistema financiero ya en la gestión pasada mostró un crecimiento del 6%, y en esta gestión muestra un crecimiento del 7%. Y en esto también lo importante es que no solamente estamos hablando en un tema de monto, sino también en las cuentas de depósitos en el estado financiero, estas también se han incrementado, es decir, nuevas, hay nuevas cuentas corrientes, nuevas cuentas de depósitos que se han aperturado. Y en esto nosotros vemos que en esta gestión, entre abril 2022 y 2021, presentamos un crecimiento del 9%, es decir, esto que habíamos presentado la gestión pasada que era de un 8% el 2021 en el crecimiento de las cuentas de depósitos se sigue dando a este primer cuatrimestre que se con un crecimiento del 9% a esto ya las personas pueden acceder a nuevos créditos por la política de refinanciamiento y la, las políticas de reprogramación de los créditos. La gente ha estado pagando sus créditos de tal manera con, eh, que tenemos un índice de mora del 1.9%, el más bajo a nivel de Latinoamérica, en promedio el índice de mora está en 3%. ¿Por qué? Porque la gente está pagando en función a la generación de sus ingresos y además está pudiendo acceder a créditos para poder hacer crecer sus actividades productivas. Estamos hablando en este caso no solamente de micro, pequeños, prestatarios, sino de empresas, empresas también medianas y grandes, y ahí el, el crédito ha crecido en un 7%, que es un indicador superior al que habíamos visto en la gestión 2021. Entonces, estas cifras son importantes y están acompañadas pues, con las medidas que hemos tomado de demanda y de oferta para incentivar la demanda y oferta a través también de la inversión pública. En el tema de la inversión pública hay que destacar el crecimiento que hemos tenido ya en el 2021 de un 48% cuando se había caído en un 53% entre el 2019 y el 2020. Y ya para este eh, eh, 2020 también se le da una importancia eh, muy importante trascendental, porque eso coadyuva al crecimiento, o sea, realmente la inversión pública es uno de los mayores y más importantes motores que coadyuva a lo que es el, el crecimiento. Eso sí. es importante y también se refleja en las recaudaciones, en la, las recaudaciones tributarias que habían caído en un 23% en la gestión 2019-2020, ya se recuperan con un incremento del 15% en la gestión 2021 y en esta gestión, comparando cifras de mayo 2022 y mayo 2021, presentamos un incremento ministra realmente son cifras muy positivas para nuestro país, la que las que nos está mostrando y también nos ha dado ejemplos claros de cómo se traduce este crecimiento económico en la ciudadanía eh, respecto a distintas actividades cotidianas que se van desarrollando. Sin embargo, pues siempre hay cuestionantes, ¿no? Cuando la población va escuchando este tipo de cifras, dice, ¿en qué queda, por ejemplo, o a qué le atribuye el incremento de precios a varios productos de la canasta familiar? Eh, y que justamente van en desmedro quizá de este crecimiento económico, eh, se han visto incrementos en productos como el aceite, la harina, eh, mucho empleo informal, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos, eh, le, cómo le digo, eh, cómo se puede eh, eh, analizar este tema, eh, habiendo un crecimiento económico, pero también eh, ¿Se ven estos, estos aspectos que son, no siempre son positivos en realidad para nuestro país y la economía también? Sí, lamentablemente ahí hay pues acciones y actividades de ocultar ciertos productos, de especular con ciertos productos. Y hemos visto fluctuaciones importantes en el precio del pollo, por ejemplo, porque arguían y a una escasez de maíz y lo que se ha podido demostrar y se les ha demostrado es que ahí había un tema de ocultamiento, es decir, que se estaba almacenando para qué, no para poder proveer de este recurso a los productores avícolas o a los que dedican a la porcinocultura, sino para venderlos al exterior y ganar con precios mayores que se están pagando afuera, frente a los esfuerzos que hemos hecho como gobierno nacional para traer y poder tener la cantidad necesaria de, de productos de maíz para que no ocurra precisamente eso. Lo mismo está pasando en, eh, con otros productos, ¿no? Tú vas a la cacerita que nada tiene que ver, hasta Así productos es. nacionales que pueden se producen en el país y tú ves y te, te suben el precio y tú le preguntas por qué y te dicen no se ha enterado de la guerra de Rusia y de Ucrania cuando ahí no hay ningún tema de de precios, de escasez o de dificultades, digamos, para tener este producto. Sin embargo, pues, es como se, tú misma dices, se soluciona, tenemos ahí a un viceministerio de consumidor financiero que está viendo estos temas de evitar la especulación, estamos viendo también el tema del trabajo que realiza la aduana nacional, encontrando, pues, canta, eh, ingentes cantidades de productos como el, el maíz hasta el trigo, que se están queriendo sacar a otros mercados como es el tema del Perú, que tienen precios más altos, cuando aquí, inclusive, pues, en el tema, por ejemplo, de la harina, y ahí, en el tema de la harina, se han hecho todas eh, las acciones necesarias para proveer, pero bueno, hay algunos temas que dicen, no, que si es el color no es tan blanco, que la marraqueta no tiene el sabor que, que tiene, entonces, son algunas cosas que poco a poco también se las han ido solucionando, mejorando con el tema del producto. El MAPA ha estado trabajando precisamente también para proveer a diferentes sectores los insumos que necesitan para que no suban el precio, pues de los eh, productos más importantes que hacen a la canasta familia. Se han estado tomando las acciones correctivas y gracias a eso podemos mantener el índice de inflación más bajo que tenemos a nivel de Latinoamérica por las acciones correctivas porque tenemos que aplicar acciones correctivas, se están tomando acciones correctivas precisamente para evitar este tipo de especulación porque es un tema de especulación más que de escasez que van y pues en algún momento crean este tipo de incertidumbre en la gente y hace que los precios varíen sin que sea un tema real de escasez del producto la temática del empleo informal, hay mucho empleo informal, justamente a causa del desempleo, viceministra. ¿Qué podemos decir eh, pues eh, frente a una situación que se ha vivido eh, frente eh, de, al número de desempleo que hemos encontrado del 11.6% ¿no? Y hemos logrado bajar al 5.3%. Ahora, Quiero decir que efectivamente no, la informalidad no es un tema de ahora en nuestro país. La informalidad viene ya pues desde años pasados donde se han tomado acciones de la, de la relocalización que se ha dado en nuestro país, ¿no es verdad? Entonces no podemos tampoco culpar a que sea una situación netamente de nuestro gobierno. Se han estado dando acciones y medidas y... Aquí lo importante, uno, es que se ha logrado rebajar el tema del desempleo De 11.6% a 5.3% Ahora, yo te mostraba que hay empresas nuevas que se están inscribiendo ¿No es verdad? Para poder dar empleo más formal Y si vamos a ver la población ocupada urbana que tenemos Que alcanza 4.2 millones de personas la industria manufacturera, por ejemplo, ha absorbido y ha crecido en un 17%. Entonces, ahí no estamos hablando de, de empleos informáticos. Y sí, el tema de, por ejemplo, transporte y almacenamiento, un 10%, en servicios profesionales técnicos, un 29%, el tema de alojamiento y comida son 18%, servicios de educación, 26%. Entonces, tenemos que reconocer sí, efectivamente... También tenemos un alto número de personas informales, efectivamente, están los gremiales, por ejemplo, y ahí también se han tomado medidas para poder poco a poco y los formalizando, poco a poco tengan acceso a crédito, y hemos sacado dentro de lo que es el tema, por ejemplo, de la función social que cumplen las entidades financieras que destinan el 6% de sus utilidades, crear un fondo de garantía para los gremialistas, para que puedan acceder al crédito y puedan irse formalizando poco a poco, porque la naturaleza de nuestra actividad económica no es que tenemos grandes empresas, tenemos microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas que están acoadyuvando al crecimiento. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de formalizarlas de a poco, y eso lo, no sé, lo estamos haciendo. Se ha hecho, por ejemplo, la, la medida de devolución del IVA, del RSI-IVA, ¿para qué? Para que precisamente aquellas personas que no tenían ningún incentivo para pedir facturas, lo puedan hacer aquellas personas que ganaban menos de mil bolivianos, teniendo éxito efectivamente para que ya la gente pueda pedir factura, la gente poco a poco se formalice, porque el hecho de ser eh, micro, pequeño, prestatario, que tiene otro sistema, por ejemplo, para la inscripción y el pago de sus impuestos, no significa que sean completamente informales. Poco a poco están entrando a la informalidad, pero hay que reconocer también las características que tenemos y esto no es un tema que viene solo de ahora, ya te digo, esto viene de años mucho atrás en la que cual se ha despedido a mucha gente y han tenido que encontrar otras formas de generar ingresos para salir de la pobreza. Importante además destacar que somos uno de los países que hemos disminuido lo que es la pobreza moderada y extrema, pues, ¿verdad? estábamos hablando que cuando hemos empezado 2005 había una pobreza extrema del 38.2% y ahora estamos con una pobreza del 11.1% en pobreza extrema y en pobreza moderada que en el 2005 alcanzaba 60.6%, ahora estamos en 36.3%, no vamos a decir que hemos solucionado todos los problemas, porque sí hemos avanzado bastante, hemos avanzado bastante, y seguimos trabajando precisamente para mejorar la situación en la que tenemos, reestructurar nuevamente, reconstruir nuestra actividad económica, y tratar de ir poco a poco efectivamente también a la formalización de lo que son nuestras eh, actividades, lo cual el tema formal no se o, formal o informal eh, no se confunda con ningún tema de ilegal, o sea, son cosas completamente diferentes. Claro que sí. Ahora, eh, ya para cerrar la entrevista, así brevecito nada más, estas primeras cifras, eh, este es, estas cifras del primer cuatrimestre de esta gestión, proyección hasta fin de año, por ejemplo, eh, cuando alguien escucha incremento eh, de la economía, eh, eh, siempre piensa en el aguinaldo, en el segundo aguinaldo, ¿ya se puede hablar de ello, por ejemplo, en base a estas cifras? No, porque los factores de medición son diferentes, ¿no? Estamos hablando, sí, que nosotros hemos proyectado, y eso está en el pacto fiscal que se ha hecho, de un crecimiento del PIB del 5.1%, y estamos mostrando... Que nos hace, vamos a poder lograr esa meta, hemos hablado de una inflación acumulada del 3.3% y lo que tenemos acumulado a la fecha del 0.8% nos muestra también que vamos a poder cumplir en el tema de la inversión pública también estamos trabajando en eso y efectivamente también que se pueda cumplir lo que ha sido lo proyectado con lo que es lo ejecutado ¿no es verdad? Entonces también en el balance fiscal que el, tenemos establecido un déficit, estamos cumpliendo con estas tareas. en tema de la aguinaldo ya te digo, esos son datos que se miden de diferente manera, son junio contra junio, son es, esos aspectos. Y bueno, una vez que se tenga la información eh, requerida para hacer esa medición y esa ese cálculo, se podrá dar la información y saber eh, qué es lo que va a ocurrir con este tema en específico. Muy bien, viceministra, yo le agradezco por el contacto, esperamos que no sea la, la primera entrevista, ni la última, y que, bueno, posteriormente vayamos informando también sobre toda esta labor que se va desarrollando. Hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias, y lo importante de destacar es que estas cifras muestran que estamos reconstruyendo a nuestro país, a la economía, estamos yendo adelante, y vamos, estamos ya saliendo adelante, y eso se está sintiendo en los bolsillos de cada uno, pues, de los que vivimos en nuestra bella patria bonita. Que le vaya muy bien. Hemos conversado con la viceministra eh, de pensiones y servicios financieros, Ivette Vázquez, eh, Ivette Espinosa, a propósito de, eh, pues, eh, eh, algunas cifras que nos ha dado a conocer respecto al crecimiento económico en, en los primeros cuatro meses de esta gestión 2022 en nuestro país. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos. Con el Sur en Vivo.